Y le damos la más cordial bienvenida a... a quien hemos invitado esta mañana para poder hacer precisamente una ponderación, un balance de lo que ha significado eh, desde la perspectiva del gobierno esta jornada de paro allá en Santa Cruz. Jorge, como siempre un gusto, un placer tenerte acá con nosotros. No, gringo, buen día. Para mí siempre es un honor estar invitado en tu programa. Un saludo cordial para las bolivianas, los bolivianos. Podemos tener una mirada que no solamente se... se se quede con las imágenes de lo que ha significado el día de ayer. Porque ahí, por supuesto, entre unos y otros siempre van a haber quienes hagan una evaluación subjetiva. Yo señalaría como primer elemento gringo, la presentación en, en los medios de comunicación que apuntalaban el paro no, no tuvo en, las, en horas de la noche una cobertura noticiosa como si eh, en la medida en la que este paro hubiese sido, como señalaban, exitoso. La cobertura fue como un elemento más de las noticias, junto con el incendio acá en la, en la ciudad de La Paz y con algunas miradas rápidas dentro de lo que ha significado aquel paro. No estuvo en el centro o en la centralidad misma de la noticia, número uno. En segundo, el segundo aspecto, la conferencia de prensa de los... Miembros del Comité Interinstitucional fue una, una eh, conferencia de prensa apagada, gringo. Apagada, sin la efervescencia de otros tiempos y de otros momentos. Ese es el segundo punto. El tercero es que la ciudad de Santa Cruz tuvo una acción irregular, una actividad irregular, perdón, quiero decir, una actividad irregular. Pero no estuvo paralizada y el resto del departamento mucho menos. Entonces eso solamente se puede, eh, se puede evaluar y eso está ocurriendo porque existe ya un, un poder político que ha entrado en una fase de declive. Cuando decimos un poder político que, que está en fase de declive, ¿qué quiere decir? Que la unidad de todos aquellos que componen el comité interinstitucional, pero básicamente el poder político de, de Santa Cruz, esa unidad se ha resquebrajado. Y cuando la unidad se resquebraja, las capacidades territoriales de movilización de territorial, de copamiento, que es la mayor muestra de unidad que puede tener una entidad, eh, un movimiento político, un movimiento social, un movimiento cívico también, pues esas capacidades de movilización territorial disminuyen. Significa entonces que el liderazgo, las formas de hacer política eh, y la mística para convocar a una movilización han empezado una fase eh, descendente y eso es un proceso por supuesto gringo, pero está claro que esa mística de convocatoria que existió en el año 2019 ya no está presente. Y ello significa que hay un problema de unidad, de capacidades de movilización territorial y, y que ese poder político profundamente conservador está siendo interpelado frente a una forma de hacer política distinta, que es la del presidente Luis Arce, que no ha entrado en la catarsis del odio. Y eso significa que la población está contrapesando diferentes formas y se ve reflejado también en las encuestas y la realidad te golpea, no hay convocatoria en la medida de sus expectativas entonces es un proceso descendente el que se ha instalado en Santa Cruz en ese poder político hablando un poco de símbolos de figuras de, de estas cuestiones que tienen que ver con el, el, el lenguaje a veces no verbal no es cierto las cosas que no se dicen pero que se pueden apreciar eh, por ejemplo dos elementos eh, no hubo la concentración que solía ser el, el momento de desenlace diríamos de una jornada de paro donde se encontraban allí en el Cristo Redentor y una multitud etcétera porque no hay unidad es, porque no hay unidad en el movimiento cívico, en el movimiento interinstitucional, en los sectores que antes apoyaban, sectores empresariales, eh, organizaciones sociales que se habían sumado. Uh -huh. Como no hay unidad, no hay capacidad de movilización. Perdóname, gringo, algo que te, te he interrumpido. Alguna vez, cuando no, no se tuvo la foto famosa de el presidente Arce, el, el vicepresidente Choquehuanca, el expresidente Evo Morales cuando fueron convocados a una reunión con organizaciones sociales, ahí se habló de que había divisionismo. Mi respuesta en ese momento fue que el divisionismo no es una fotografía. El divisionismo se empieza a percibir de manera eh, clara y palpable cuando ya no tienes capacidad de movilización. Ahí la unidad se está, eh, se está resquebrajando. Y por ello el día de ayer no han tenido mismos criterios para poder llevar adelante un elemento central que tú acabas de mencionar, que es la reunión o la, la manifestación en los pies del Cristo. Que es el cherry sobre la torta, diríamos. Y que, que es símbolo de, el símbolo de la fuerza de los cabildos cruceños. Que con estos, con estos liderazgos, son dos, es el señor Camacho y es el señor eh, Calvo, estos liderazgos que hoy son interpelados desde la misma sociedad cruceña por sus formas recurrentes a la violencia y al tensionamiento social, entonces ya no tienen la misma convocatoria. Un segundo elemento por esa misma línea. Johnny Fernández hizo una conferencia aparte no y habló de una jornada de paro diferente, utilizó un término así como que no era esto más o menos lo que, lo que se esperaba. No quiero interpretar lo que dijo el señor Fernández, pero se refirió, no fue categórico como decir fue un paro espectacular o fue fantástico o fue eh, ...monumental ni ese tipo de conceptos, él fue muy cauto, Johnny Fernández, además en su despacho... ...que es otra, otra clara señal, daría la impresión de que hay, hay líneas, ¿no? hay y, diferentes líneas. Y Johnny Fernández hizo también una referencia de que el fin de semana hubo un acto por la bandera cruceña... Uh -huh. ...a la cual no asistieron el gobernador, el comité cívico y que estuvieron ellos en un acto diferente son las muestras claras gringo de que la unidad compacta que tuvieron en el 2019 ha empezado a resquebrajarse he sabido que en santa cruz hay una disputa muy fuerte de poderes políticos entre los sectores de rubén costas entre las distintas logias existió el 2019 algo que yo llamaba la sustitución de poderes un nuevo poder que emergía con la figura del señor eh, luis fernando camacho se hace con parte del poder cruceño la gobernación, eh, algunas logias, el, algunas instituciones también, pero en sus capacidades ya de gestión, porque el poder una vez que tú lo consigues después lo tienes que ir gestionando y en su capacidad de gestión pública al frente de la gobernación es verdaderamente, eh, obtiene eh, una calificación que va por debajo, por debajo de, de una gestión de muchas dificultades, por no llamar pésima. Es el último departamento, el último departamento en ejecución presupuestaria a proyectos de inversión, el último. En esa, en esa perspectiva, ese poder está siendo ya interpelado, porque además de que no es eficiente en la administración, es violento gringo. Uh -huh. Es insistir nuevamente en el insulto, en el adjetivo, en la tensión y en eso que yo llamo la catarsis del odio, a la cual el presidente no se ha sumado, y ahí la gente tiene un factor diferenciador entre lo que ofrece el señor Camacho, el señor Calvo y lo que está ofreciendo hoy en día el presidente del Estado, el, el bloque social y popular en el país. Se ha manifestado desde el ámbito del Ejecutivo en algún momento que esta medida, que este paro sería más bien un elemento con un afán desestabilizador. ¿Se ratifica esta, esta percepción o, o se ha modificado a partir de lo de El ella? objetivo mayor de de estos dos liderazgos en Santa Cruz, del Comité Cívico y de la Gobernación, con Camacho y con, y con Calvo y con Camacho respectivamente, eh, es fundamentalmente validarse de manera política, poder restablecer el liderazgo del 2019, recuperar espacios, y ahí ellos no comprenden ...lo que es el verdadero sentido de la construcción política... ...como eventos de, de consenso, de diálogo... ...sino que avanzan sobre lo que saben hacer... ...que es el modelo 2019... ...son noviembristas en esencia... ...y el noviembrismo es un mecanismo de rupturas institucionales... ...para alcanzar el poder... Ellos tienen ese objetivo. Si lo dijo y van el, señor Calvo el otro día, perdón que te interrumpa. Nosotros tenemos la receta, dijo. no, Y la, en, tenemos, en guardada en el la tenemos guardada en el bolsillo. ¿no? Siempre vuelve él al 2019. Siempre vuelve porque es lo único que saben hacer. Gringo, cuando una persona les propone diálogo, la respuesta de ellos es de que no se puede dialogar con el gobierno. No tienen ánimo de dialogar porque no tienen una esencia democrática ni vocación de diálogo, número uno. Número dos, tienen profundas dificultades de poder... Acumular políticamente en el formato democrático, en el acuerdo, en la estabilidad. Son gente de la violencia y son gente que puede solamente tener protagonismo en el momento en el cual confronta a la sociedad. Por eso, la mejor escena que sienten ellos el día de ayer es el desafío de las motocicletas por la ciudad, que es una imagen del 2019 también, del momento en el que lograron la ruptura. No, no parecía en aquel momento vislumbrarse aquello, pero aquel fue su mayor pico de popularidad política. De ahí en adelante lo que están logrando es un camino, lo que han logrado finalmente construir es un camino descendente, Pueden siempre rectificar algunas cosas, pero ya sus conductas los, los han cincelado de cuerpo entero. Son la expresión de una derecha intolerante, es una derecha odiadora y es una derecha racista. Y ahí no tienes muchas posibilidades de construir, eh, ni siquiera en tu región, mucho menos de poder trascender al resto del país. Correcto. En base a estos elementos que plantea el vocero presidencial Jorge Richter, eh, la pregunta es, eh, ¿de qué forma se podría generar un espacio de encuentro, de diálogo? no? Considerando que ellos tienen esas características, aparentemente no las van a abandonar. Eh, el gobierno, eh, ¿cómo está viendo este tema? Se ha anunciado que este jueves se van a, van a volver a reunirse y no descartan la posibilidad de que en caso de que el gobierno no los oiga, no los atienda, eh, pues ellos van a ver de redoblar la apuesta, es decir, volver nuevamente a apostar a la calle para encontrar alguna respuesta respecto al tema del censo. ¿Cuál es la previsión o qué se puede esperar? Desde de esta, la semana de este anterior, gringo, desde la semana anterior, nosotros hemos sido absolutamente claros. Las posibilidades de diálogo están abiertas y esto no es solamente una declaración, es una forma que el presidente Arce ha eh, reinaugurado en las formas de relacionamiento con las, con las regiones, con las instituciones. Se ha reunido con Concipo, que, que todos sabemos que las relaciones siempre han sido conflictivas y se ha establecido una agenda de trabajo importante que derivará en una nueva reunión en, en el mes de agosto. Número uno, se ha reunido con el Consejo Nacional Autonómico para recoger también las percepciones, eh, los sentires, las ideas que tienen respecto del de censo. Se ha reunido con las universidades para temas eh, igualmente importantes. Y ahí hay algunas, eh, algunos eventos que favorecen a las universidades de manera primordial y que los medios de la corporación mediática no los han recogido. ¿Cuáles, por ejemplo? Las universidades, gringo, te señalo uno, las universidades van a poderse convertir en entidades profesionales que ofrezcan servicios, por ejemplo, de consultoría al Estado, a los gobiernos locales, a las entidades privadas. Eso y en que, este momento no existe. Eso en es este mismo. momento no lo pueden hacer porque no te pueden emitir facturas por aquello, por ejemplo, para, para graficarlo de manera muy clara, pero en la supervisión de una carretera, pues ahora van a poder ellos realizar ese trabajo que siempre se encomienda a privados. Entonces van a generar ahí una importante cantidad de recursos, porque eso gringo es, es la actividad permanente desde el Estado. Y el presidente les ha dicho de forma inmediata, incorporen una, eh, trabajen en una norma para que puedan generar esos recursos también, esas capacidades y desarrollar la profesionalidad que hay en las universidades. Esto no se ha comentado, por ejemplo, todo se ha querido abocar al censo. Ahí el, ahí el presidente Arce mantiene una, una idea de poder solucionar por la vía del diálogo sin mirar de qué color es un rector o el otro, sino de poder avanzar institucionalmente. Te comento y te digo esto para qué. no es posible que nuevamente termine el paro el día de ayer, hablan de que quieren dialogar, pero otra vez condicionados a eh, un resultado predeterminado. Y nuevamente la palabra del gobernador, del rector de Santa Cruz, del señor del comité cívico, el señor Calvo, nuevamente, eh, dia, la palabra diálogo, pero condicionada a un resultado predeterminado, con un ultimátum, si no flexibilizan su posición, vamos a endurecer las medidas, dice el gobernador de Santa Cruz, eso no es diálogo gringo. Eso no es diálogo. Esa es una imposición que si no la tomas, pues te vas a tener que someter a una medida de fuerza. Esa es una presión y es también un chantaje. Y esto no camina dentro de lo que el presidente, el gobierno nacional vienen construyendo de acercamientos y de relaciones para establecer consensos. Correcto. Hemos venido escuchando que el ámbito en el cual eventualmente se podría discutir temas respecto al decreto y respecto al, al censo, que obviamente tiene que ver con el decreto, sería el Consejo Nacional de Autonomías. Eh, la posibilidad de que el presidente Arce, por ejemplo, vaya y se reúna allá con los cívicos y hablen del censo y la postergación, etc., eso está descartado. Esa, esa posibilidad no existe. Sería todo, entiendo, y eso lo va, lo va a confirmar ahora el vocero presidencial Jorge Richter, eso sería solo, única y exclusivamente en el ámbito del Consejo Nacional de Autonomía. ¿Es así? Primero que la decisión que se tomó no fue unilateral del gobierno, fue una decisión colectiva siendo una decisión colectiva merece un respeto a la institucionalidad, esto significa habría que nuevamente consultar con, eh, con este consejo y con los otros gobernadores alcaldes, etcétera uh -huh. número uno, y en eso hay que ser respetuoso de, la, de esa institucionalidad, el Consejo Nacional Autonómico representa o tiene la representatividad más extensa de toda la territorialidad boliviana. El segundo punto, lo que sí está absolutamente descartado, descartado es que el gobierno no se puede sentar a dialogar con quien te está amenazando y condicionando a que esa reunión o ese diálogo tenga un resultado ya preestablecido, como ellos quieren. Esto es, si no nos dice lo que queremos escuchar, pues entonces vamos a las calles, como acabas de, de señalar. Eso está descartado porque eso no es diálogo. Eso no tiene ninguna, ninguna eh, posibilidad de establecer una construcción dialógica que nos permita después caminar juntos, porque ya el hecho de la, de la amenaza incorporado como el elemento central o dirimidor de esa conversación, ya pues es, ello distorsiona primero el diálogo y no genera las confianzas para que después el proceso vaya con el acompañamiento necesario. Eso sí está descartado. De acuerdo, en el razonamiento del presidente, lo escuchábamos en la entrevista que le hicieron el sábado pasado en Radio San Gabriel, él explicaba y decía por qué se ha tomado esta decisión, ¿no? Y daba argumentos como, por ejemplo, el tema de la cartografía. Es decir, ¿qué es la cartografía? Digamos, quizás había que empezar un poquito a explicar por ahí, ¿no es cierto? Decir a la gente, ¿qué es la cartografía? Es el lugar donde consta tu presencia, tu existencia, ¿no es cierto? Tu cuadra, tu barrio, tu ciudad, etcétera si eso no está completo, puede suceder que de pronto los censadores el día del censo si no estás en la cartografía, se pasen recto frente a tu casa y no te tomen en cuenta porque digan, pero señor, usted aquí no existe o sea, ¿de, ¿de dónde habrá aparecido usted acá? Y de... pero ese es un tema el de la cartografía, sí. que además viene demorado, ¿no? porque del censo de 2012 que debió haberse hecho, prácticamente no se ha hecho y sería empezar de cero con la cartografía a nivel nacional, con lo que eso significa, eh, cartografía que es levantar hacer un dibujo, diríamos, de cómo es nuestro país, todos y cada uno de los ...desde la unidad más sencilla que sería el Manzano... ...o la Cuadra, ¿no es cierto?... ...hasta lo más complejo que serían las, las ciudades más grandes y más pobladas... ...número uno... ...número dos... La gran cantidad de gente que no está en su lugar de residencia porque va a la zafra porque va por alguna actividad, etcétera Entonces, no sería pues una buena foto, ¿no es cierto? Eh, la que tomarías, por ejemplo, el domingo a las 8 de la mañana, porque la abuela fue a misa. Entonces, si tú tomas una foto en tu casa a las 8 de la mañana del domingo, no va a estar la abuela, porque se fue a la misa. No va a estar tu mamá, porque fue a comprar al, al mercado con tu papá. Entonces, para la foto tenemos que estar todos, ¿no? Porque esto es una foto, ¿no? y, y esos es son básicamente los, los argumentos del presidente de decir, eh, esto nos va a tomar tiempo. Pero, digo, al margen de todas estas explicaciones y argumentos que ha hecho el presidente, ¿existiría alguna posibilidad remota, o es prematuro decirlo ahora, alguna posibilidad remota de que se, pos, pues, se adelante el censo? Se ha hablado de como límite máximo mayo-junio del año 24. Ellos piden, eh, entiendo que es eh, junio del eh, 23. Es decir, prácticamente estaremos hablando de un año antes. ¿Se puede discutir eso o es un tema que, por lo técnico y por estos argumentos que ha dado el presidente, no se puede modificar? Bien, gringo. La cartografía que tú señalas. La gente, uno lo escucha, eh, a quienes también actores políticos y todos ellos, que hablan con, con mucha ligereza sobre lo que es la cartografía. ¿Sabemos dónde están, sabemos dónde están los conglomerados eh, urbanos porque ahí las alcaldías tienen sus propios registros, pero la población y más aún si en el año 2012 no existió una actualización cartográfica, pues la población se ha ido estableciendo en diferentes zonas, se han asentado y en, ese, en esos asentamientos han construido sus viviendas, pueden ser barrios, etcétera, pero han construido sus viviendas. La actualización cartográfica es eso, tomar el nuevo registro de todos aquellos espacios con habitaciones nuevas de parte de la población. Entonces, eso es muy extenso por todo, por todo el país. Se, se iba a realizar porque va acompañado de, eh, porque se hace un trabajo acompañado de equipos eh, tecnológicos, que son estas tablets, pero ahora los municipios han solicitado ser parte de esa actualización, que no sea estrictamente el INE, sino ellos también. Entonces, ello ya significa un acompañamiento eh, y un rediseñar el cronograma, porque ya es diferente, ya vamos ahora con los municipios. Se, ha sumado, se han sumado las universidades, que también van a participar en este nuevo registro cartográfico. Entonces, es un acompañamiento importantísimo, pero que te, eh, en las temporalidades demanda un poco más de tiempo. ¿Es bueno hacerlo? Sí es bueno hacerlo. Se había Antes no se preveyó de esa manera porque se tenía la fijación de que se pueda realizar el censo en noviembre de, de este año porque había una agenda que estaba presionando para aquello. Pero bueno, ahora se incorporan otros actores y el tiempo, eh, el tiempo se va a extender. Algo más no es que se va a postergar de manera indefinida. Número dos, se ha, eh, se ha señalado que este, este censo... Este censo en realidad más que una fotografía va a ser una radiografía gringo, uh -huh. porque ya no solamente nos va a dar algunos datos, sino que va a ingresar a tu casa y en tu casa van a poder tomar todos los elementos que hacen a cómo estamos viviendo las familias bolivianas, tu educación, tu salud los seguros, los servicios, los servicios básicos, los servicios de acceso a la tecnología, eh, un conjunto, un conjunto de elementos que va a, a tomar verdaderamente la radiografía, porque es el cuerpo interno de cómo vivimos los bolivianos en nuestros hogares. Y a partir de eso se construyen políticas públicas. Por eso no es estrictamente una cuestión única que se reduce a la redistribución de recursos, sino fundamentalmente a la construcción de políticas públicas para saber dónde trasladar la inversión. Hace, una, hace unas horas el gobernador de Santa Cruz dice, seguramente el presidente tuvo un lapsus, el gobernador de Santa Cruz que no entiende lo que es la inversión, porque por ello está en el último lugar de la inversión eh, por proyectos en nuestro país, el último lugar, comparativamente con las otras gobernaciones, poco puede saber de políticas públicas dónde trasladar la inversión correcta en función de las necesidades que pueda tener una, una población. Entonces, el censo es una cuestión técnica que nos permite conocer cómo estamos viviendo los, los bolivianos, qué nos caracteriza en esas formas de vivir, dónde se requieren recursos para invertir, dónde están nuestras debilidades y qué hemos hecho bien comparativamente eh, con el censo del año 2012. Entonces, toda esta información, gringo, no puede estar solamente supeditada a que una, unas regiones puedan querer uno, dos o tres escaños eh, en la Asamblea más porque no es ese el fondo mayor. La esencia es que a partir de esta realidad, de que conozcamos esta realidad, vamos a saber dónde direccionar las inversiones. No solamente mayores recursos traen mayor desarrollo de forma mecánica y automática. Hoy en día, la gobernación de Santa Cruz tiene sus recursos en caja y banco. Gringo, cerca de 500 millones de bolivianos que no lo saben invertir, porque no conocen o no tienen planes de inversión pública debidos. Las falencias también están en las capacidades de administración. Entonces, hay una diferencia verdaderamente importante entre lo que se dice ligeramente y lo que hay que construir de manera seria para que esas políticas públicas puedan tener verdaderos efectos hacia adelante. De acuerdo, la posibilidad de, de adelantar la fecha. Eso ah, lo... Me señalabas. Esto gringo, la gente, por ejemplo, del Comité Interinstitucional, se dijeron, hemos dejado una propuesta. Pero no es solamente dejar una propuesta, hay que dialogar, hay que discutir las propuestas. El, el rector de Santa Cruz viene y di, se sienta frente al presidente y no le dice que por ventanilla única deja una propuesta de, de nuevo cronograma uh -huh. para que se discuta. Si nosotros tenemos ahí dos, tres observaciones sobre lo que ellos eh, han escrito en su propuesta, ¿cómo les hacemos conocer? Vamos a empezar a tener una relación epistolar, cartas van, cartas vienen y terminamos este tema de aquí a 15 años. Eso no tiene sentido. Te sientas en una mesa, discutes cuáles son tus, eh, tu mirada y por qué estás realizando este planteamiento, argumentos, razones, fundamentos y en ese intercambio se pueden ir tomando decisiones. Entonces, ahí hay que, ahí hay que esperar que estos señores convenzan, argumenten, fundamenten debidamente de por qué quieren la fecha de junio del 2023 y ahí habrá que evaluar sus razones Técnicas profesionales de lo que están planteando y ellos tendrán que escuchar las nuestras. Eso es un diálogo. ¿Es un gringo, Consejo Nacional ¿no? de Autonomías? Eso primeramente se puede, se puede realizar con, con el gobierno, pero es que hay un elemento que impide que esto suceda, que son las amenazas, las combinatorias y los ultimátums. Mientras eso esté así, pues nadie se va, va a sentarse a invertir malsanamente su tiempo porque en, el, en, la, en la parte de afuera de la reunión tú tienes una, una amenaza que está vigilante de esta, de esta conversación, entonces eso no tiene sentido. Se quieren sentar a conversar, tienen que explicar su proyecto, sus razones con argumentos y con fundamentos, pero sin amenazas, gringo, sin amenazas, después todo es posible. Muy bien, eh, un título para la jornada de ayer, ¿cómo sintetizaríamos? El poder político conservador de Santa Cruz ha ingresado en una frase descendente y la sociedad cruceña ha, ha empezado a interpelar esos poderes de la extrema derecha porque son violentos y porque encierran el odio de, en una sociedad que no merece esa suerte. Jorge, te agradezco muchísimo. Como siempre, tenemos pendiente en nuestra agenda que habíamos, nos habíamos amenazado el otro día de hablar un poco del tema de salud, del tema del centro nuclear, otros anuncios cierto, importantes de, del cierto. presidente. Nos va a encantar hacerlo en los próximos días. Veremos que esto vaya encaminándose el tema del censo y después nos va a encantar poder hablar de eso. De, del Wilstermann no, por supuesto, pero de, lo, de, lo, de, de salud sería interesante. Dicen en qué se parece el Wilstermann a Pinochet porque te lleva al estadio para hacerte sufrir. Ha sido el día de ayer una jornada inmisericordia. No hay que hablar de eso, gringo. De sí. salud y de los otros temas con el mayor de los gustos. Muy bien. Mi pobre equipo eh, sin comentarios. <risa> Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gringo, y que sea una buena jornada para todos los bolivianos. Que así sea. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Hemos compartido hasta este momento con el vocero presidencial Jorge Richter, hablando un poco del tema de la evaluación de lo que deja la jornada de paro ayer en Santa Cruz y el tema del censo, que también obviamente interesa a muchísima gente. Vamos a hacer una pausa. Tenemos ya 3 grados centígrados. De a poquito, de a poquito va subiendo el termómetro en esta fría, fría mañana de martes.